En 2016 se reportaron en Puebla 96 suicidios en adolescentes y jóvenes, cifra que dio a conocer la Asociación Voces contra el Bullying, la cual desde 2013 implementa una gira y campaña nacional. En esta edición se unió la sección 23. Es un problema creciente entre los estudiantes de los niveles básicos porque de cada 10 alumnos, 3 sufren acoso. Voces contra el Bullying busca llegar a 300.000 alumnos del estado de Puebla y promoverán una ley para presentar ante el Congreso del Estado. En cada plantel, psicólogos dan pláticas, comparten testimonios y cantan el tema oficial, el bullying no es un juego. Entre los ciclos escolares 2012-2017 solo se tuvieron 181 casos registrados, lo que se traduce en 30 por año. Hoy se tienen 1.5 millones de alumnos en la entidad poblana y en el presente año ya van 55 casos reportados. Puebla es el cuarto lugar nacional y México es el primer lugar mundial en casos de bullying y suicidios. Mauricio Santa María Nava, Sente Noticias.